Tendremos a una persona reconocida en el ámbito de la actuación que participó en más de 10 producciones cinematográficas. Mujer de pollera, muy positiva, luchadora y, y, y si se trata de trabajar, ella le hace a, a, a todo todos los oficios de esta mujer de polleras, que sin duda también ha trabajado desde señora del hogar hasta actriz en cine y en eh, televisión y también en teatro. Es una boliviana que deja el corazón en todas las actuaciones que ella realiza y hoy con nosotros la tenemos aquí en los estudios de nuestro canal, a Susana Condori. ¿Cómo está Susana? Buenas noches. Mm, buenas noches, bueno, gracias siempre por la invitación, ¿no? Una oportunidad más estar aquí, frente a hablar al público, a la gente boliviana, a las comadres del mercado, a mis claro. amigas, las que van en las calles. Ucha, me encantan las señoras. Siempre estoy Qué con bueno. ellas. Sí. Susana, coménteme, por favor. Vamos a retroceder un poquito más eh, su infancia. Quiero saber eh, cómo era usted de niña. ¿Era extrovertida? ¿Era calladita? Eh, bueno, calladita. A mis nueve años quedé huérfana de papá. Pasó un año, mi madre me dejó donde mis abuelos. Y ahí empecé el, el verdadero calvario de ser huérfana. Uh -huh. Era prácticamente la empleada de la casa de la familia, ya uh -huh. no eran los tíos. Fue muy triste la infancia hasta que no, ni siquiera terminé el quinto básico porque al barrer la sala me encontré 10 centavitos. Ya. Lo oculté en mi cuaderno, entonces ahí me chicotearon. ¿Los tíos? Sí, los tíos. Eran un poquito malos. Malitos, y mi prima también. O sea, a terminar de arrancar mi ropa, de, de romperla, de decir que yo no tenía derecho de estar allí, ni por qué decirle papá, mamá a sus papás, ¿no? Uh -huh. bueno, y su vida escolar, triste. bueno, usted me decía, ¿no? Hasta quinto básico, pero uh -huh. ¿era estudiosa recuerda? Sí, sí ha pasado unos años uh -huh. um, No me casé, pero he vivido en concubinato uh -huh. Tengo tres niños Con tres niños Cuando mi hija iba a cumplir 15 años Salí bachiller de nocturno Ah, qué lindo sí. O sea, continuó pese sí. a, a todas sí. las adversidades Sí Ah, mire ¿Y cuál era el sueño que desde niña quería cumplir usted? El, nunca había soñado, pero llegar tan lejos, uh -huh. sino conocer a mi artista favorito, a Roberto Carlos. Ah, ya, ese era su artista. Sí, porque yo cuando he quedado huérfana había unas gradas que subía al tercer piso, ¿no? Era vacío, así, y había un cuadrito ahí yeah. colado de Roberto Carlos, pero no sabía quién era él, porque apenas leía. Claro. ...entonces me soñaba con él y él me llevaba por el camerino, así... ¡Qué lindo! ...me decía, Susi, aquí está, esto te vas a cambiar, esto es tuyo... ...yo, en mi sueño, ¿no?, con mi man mandil de mi abuela, bien grande, así... ...y nunca sé querer despertarme de eso siempre soñaba, era repetitivo. Sí, que, me soñaba decir, algún día lo voy a conocer. <risa> pero esas luces así me claro. brillaban las luces, brillaba todo el tiempo. ¿Cuándo, cómo puedo ver esas luces yo? Y así ha ido creciendo mi sueño. Claro, no. De, bueno. ¿Se sabe bien. algún tema de Roberto Carlos? Sí. ¿Cuál a ver? Porque Desahogo. me han dicho que usted canta también. Desahogo, puedo cantar. A ver un poquito, por favor. A ver. ¿Por qué me arrastro a tus pies? ¿Por qué me doy tanto a ti? Y por qué no pido nunca nada a cambio para mí? Tú eres el grave problema que yo no sé. Ya, Muy bien, <risa> bravo, qué lindo, la verdad muy lindo No sabía que tenía usted esas, esas cualidades, aptitudes oh. Gracias ¿No? Qué genial A ver, vamos a ir avanzando un poquito más ¿Recuerda usted cuál fue la primera llegada en el ámbito de la actuación suya? Fue con el eh, documental eh, Bartolín Esisa con... Demetrio en Nina, ¿Ya? ahí fue la primera ¿Pero cómo vez. cómo se anima a la actuación? ¿Cómo se anima? Este, me invitaron, me invitaron a un casting donde era en el hotel de la Plaza Murillo, por ahí. Entonces, Susi, ¿vos sabés hablar Ay, Mara, creo, me dice. Sí, le digo, anda, a las cuatro va a haber casting. Ay, yo, un poco desorientada, pero ¿qué es casting ahora? Claro. ¿Qué será casting? No fui con Pollera, solo me cambié de deportivo de mi hija, y yeah. me fui. Entró, señoras estaban en fila, jóvenes, chicas, había yeah. de todo, entonces, miro, me siento también, cómo será, a quién preguntar, no, nada, yeah. entonces, um, llega mi turno, señora Susana ¿dónde está la señora de Pollera? No hay la señora de pollera. Claro, entonces, porque usted fue de buzo. De con mi deportivo, con buzo, sí. así me he ido. Entonces, ustedes, señora Susana, sí. Y la pollera, no lo traje. Vaya, nosotros vamos a pagar el radiotaxi. Qué lindo. Entonces, fui, llegué, me cambié rápido, me hice las trenzas. Uy, todavía creo que casi me olvido mi llave, todo. Claro. Pero he llegado así rápido. Llego y me dice, señora, tiene 10 minutos para alistarse. Usted va a decir: no han robado mis animalitos, han pegado a mis hijos, lo han matado a mi marido. Eso tiene que decir. Este es ah. el jefe de la comunidad. Usted tiene que decir eso. Y en Aymara. Ah, mire usted eso. Señora Me meten ahí al cuarto, ahí adentro. Otras señoras también están cuchicheando y nadie dice nada. Yo también, ¿a quién pregunto? ¿Cómo hago? Claro. Pero, no sé. Me he sacado a empezar a sacarme mi manta, mi sombrero, mi zapato, así. Es como si me hubiera trasladado a ese lugar donde habían masacrado a mi familia. Claro. O sea, sentí en mi cabeza eso. Tengo que hacerlo. Claro. Han matado a mi marido, mis guaguas, ¿dónde están? ¿Ya está lista, señora? Me dice. Sí, me dijo. Ya, preparados, eh, ensayo grabado, claro. gritan. Entro, corriendo, y ensayo. ¡Ah! De rodillas he caído. Ajá. Y era el director que estaba siendo jefe de comunidad. Entonces digo yo, tata, ya natita y tata, wawagana karushiwaya pewo, checherushiwatajewa, hanikitis un kiti, tata, ya natita y tata. Claro. Llorando. Me he quedado ahí, parate, que ya terminado. Ya corte, dije. Corte. Entonces. <risa> ¡Qué lindo! Me he cambiado, todo he salido. ...el director empieza a hablar y dice... ...mañana a cinco de la mañana... ...San Francisco vamos a ir a Peñas... ...a grabar... Ah, mira. ...ropa no hay para los nuevos... ...o sea, yo era nuevita, no tenía esa ropa... Claro... ...pero la imaginación, como dice... ...vuela... ...y cómo va a ser la ropa... ...todo tiene que ser de valleta, del campo... ...ya... Yeah. Me fui a mi casa a desordenar todo lo de mi abuelita, de mi mamá. A barcas de cuero me he fabricado. Qué lindo. Creo que no he dormido bien esa noche. De un poncho azul que había... Lo he desatado largo y pollera me he hecho de eso. ¡Qué bonito! Después de la mantilla también había un color vicuña ya viejito. Entonces con eso... De aquí nomás le cosí. Y la, sus roiquitas lo he... Cortado. Ya, ya tenía. <risa> ya tenía su propio vestuario. <risa> sí. ¿Cómo es la pasión y las ganas de poder cumplir un sueño y de hacerlo? Que uno mismo se da los, se da los, los modos para poder hacerlo a cabalidad, ¿no? Sí. <risa> si bien los actores parecen siempre extrovertidos, ¿usted cómo es en la vida diaria? Normal. Como toda señora de casa, de mujer trabajadora, de vendedora, uh -huh. normal. Uh -huh. Sí. ¿Ahora qué se dedica? ¿Parte de la actuación? Como siempre, voy a veces, eh, manejo dirección de actores. Luego traduzco de, de, uh -huh. de español a Aymara. Uh -huh. Bueno, esa es mi vida. Ya no trabajo como antes. A veces partía mi tiempo en ir a trabajar de trabajadora del hogar. Ya. Y también me costeaba mis pasajes para ir a las producciones, porque más antes no nos pagaban. claro Entonces hay que pagar derecho de piso. Siempre, etcétera. ¿no? Es como que casi gratis van sí. de extras, etc. Incluso te hacen sentir como te estuvieran haciendo el favor. Uy, qué mal, qué sí. lástima. Uno se siente así. Me costeaba yo, pero no ha sido fácil empezar también. ¿no? Para, para entonces, nadie, ¿no? Para entonces mi madre vivía. Tú, yeah. uh, la retada era pues, terrible Claro. Me decía, ¿a qué vas ahí? Te van a pagar tu marido. Le estás dejando a las guaguas, ¿A qué vas? Claro, aquí? y son horas y horas de grabación. Sí. Tampoco es por eso. Por eso yo siempre digo, ¿no? El actor tiene un horario de entrada, pero no de ah, salida. Claro. Entonces, yo he luchado contra viento y marea, le he peleado a todo el mundo. Uh -huh. ¿A qué vas? ¿De eso va a vivir? Sí. Voy a vivir de eso, porque yo me sentía feliz. Y cuando se vio después de ese casting que usted hacía, que llegaba sí. y se vio en la pantalla, ¿cuál fue su sentimiento? En, me tocado yo. Yo soy. <risa> <Porque> <risa> ¡Qué lindo! Porque lo primero que ha salido ha sido el pirata, el CD pirata en Perú. Y Ay. ha llegado de, de ahí a Perú, en el alto, uh, y se difundía en las casetas un día mi hijo me llama mami ¿vos eres? claro hijito ¿has comprado? sí a ver miraremos así claro. dice, mami pero ¿por qué has llorado tanto? es que lo han matado a mi mamá por eso he llorado uh -huh. y así ha habido y eso he ido de y lo he hecho extra. tan real que ha emocionado sí. mucho ¿no? y tampoco tenía diálogo yo no tenía diálogo, nadie me ha dicho que grite. Claro, nada. usted nomás ya no. Yo ha nomás, yo nomás me he inspirado <risa> y he gritado, mamá Bartolina, Aniwina <risa> Así empezó a gritar. Claro. Y así te habían sacado. Pucha. Bien. Yo digo, mamita, vos estás llorando. Pero tenía que trabajar, fijo, estoy Eso trabajando. Es el... claro. <risa> claro, a veces sí. no entienden, ¿no? Sí. El rubro de, sí. de la actuación Eso. que usted tiene sí. que meterse en el papel y obviamente darle su estilo, ¿no? Sí. Cuando las cuando sus amigas comenzaron ya a conocerla en el mundo del cine, del teatro, eh, ¿cómo lo tomaron? ¿Fue bien recibido o, o algunas amigas de polleras así medio envidiositas por ahí? Había. Había en mi diosis, por ejemplo, cuando la primera vez he entrado, por tres meses creo, eh, uh -huh. don Luis me dice, sí, te falta un poco, un poco. Ya, profe, de siete a nueve puedes venir, sí, profe. Y ahí es donde al profe le han reclamado. Profe, ¿por qué a ella nomás le escoge? Uh -huh. ¿Por qué nosotros estamos pintadas, profe? El cito ha causado para todo. Uy. ya señoras quienes han empezado a reclamar al frente vaya y vaya a rep repetir diciendo que usted tiene que llegar temprano al ensayo, a clases claro. usted llega 7 y cuarto, 7 y 10 7 y medio, último 8 nomás ya llega pregúntele a Susi cuántas veces llegó temprano o se atrasó nunca claro. siempre he estado menos cuarto a las siete, seis y media. Ya ahí afuera nunca me... El hecho de ser una mujer de pollera ha sido eh, difícil sí. para, para este rubro que es el tema de, de, de ser actor, actriz. Sí, cuando las veces, las primeras veces que se empieza ha sido difícil entrar. Uh -huh. O sea, las chicas, no, no, no, no diré todas, pero había lindas chicas uh -huh. de vestido, o sea, te miraban como que esta chola. Claro esta chola así como que un desprecio así, ¿no? Pero me he sabido ganar el lugar. Eso mm. es lo más importante, sí, ¿no? Sí. ¿Y de ahí después qué papeles más ha ido usted eh, recibiendo? Con... Después eh, fue fluido también ya. Ya no fue como las primeras veces que se empezó, ya había hecho... Bartolina Sisa, luego se hizo Santos Marcatola, Ajá. entonces y allí era la Manuela, él, la esposa de Santos Marca. Uh -huh. no, no era tan como se diga, yo tenía que quedarme en casa, cuidar a las guaguas, él tenía que ir a luchar por las tierras, entonces fue bonito también. Pero siempre había celos como diciendo, por porque ella no más, porque claro. ella es responsable, por eso está aquí. Pero le cuento que no es la única usted, ¿no? Sí. Yo veía mm. una de las películas que fue ganadora del premio Oscar eh, de la actriz indígena mexicana Yalixa aparicio sí. quien ella dice que hasta en la alfombra roja y en varios. Y en varios eventos la discriminaban, ¿no? Llegaban sí. las actrices que habían estado en escuelas, obviamente señoritas pues muy bien sí. con vestidos de diseñadores y ella muy humilde eh, logra ganarles por el trabajo y lo mismo que usted tiene, esa sí. pasión de poder desarrollarse como actriz. Es doloroso, pero ese momento tienes que demostrar fortaleza mm. porque después se ríe, ¿no? me está haciendo acordar cuando fuimos a promocionar la, el documental de Fuego de Libertad con Miguel Guarina hicimos eso en, llegamos siete en punto al canal no diré eh, qué canal ¿no? llegamos pero ahí claro. ya caracterizados con el personaje pero grande fue nuestra sorpresa 9 menos 10 nos recibe el coordinador, vayan a hacer pasarela. Yo me he enojado, sinceramente, claro. me he enojado terrible. Nosotros no hemos venido a hacer pasarela, claro. hemos venido a difundir la película. La película y cómo es posible, me voy a quejar a gerencia, ¿qué piensa que yo? Porque me estás viendo así de, de campesinita o de potola o de lo que sea, ¿me vas a tratarme a mí? Le claro. Digo. Ustedes son de la película. O sea, a las damas de antaño con vestidos bien lujosos, brillando primerito les ha recibido y a nosotros no. Ahí estaba don Justo el que dice, eres joven, no tienes experiencia. A él claro. igual le hicieron, no bueno. solamente a mí, a una compañera más. Yo me he enojado sinceramente, me he enojado, terrible. No voy a hacer, no voy a hacer. Más bien, ¿quién ha invitado de que me devuelvan mi pasaje? Yo he venido en taxi, a primera hora he llegado yo y no me pueden tratarme así. Era en el primer año del Bicentenario, creo. Fuimos a hacer... No sé qué, por cosas de la vida será, ¿no? No estábamos viniendo a la Potosí, se iba a inaugurar el... El... ¿qué se llama? Ese Puente Villazón, uh -huh. que dicen aquí en la... Pérez Velasco. Claro. Eso. Habían estado inaugurando. Yo me he sentado así con mi epicito, mi ropa de indígena, así. ...dice que van a inaugurar... ...llega su escolta del presidente... ...yo me he sentado ahí... y ...delante de mí se han parado también todos... ...va a llegar el presidente, el presidente... Ah, ...no creo que él también nos haga votar... claro ...yo me he sentado... ...señora vaya más allá... ...y mis dos amigos se fueron... ...solita uh -huh. me han dejado... ...no me moví hasta que empezaba a llegar la gente... ...claro... Harto a empezar. ...yo seguía... Cuando en uno de esos han dejado una abertura así pequeñito, así he visto yo que ha llegado el presidente, he claro, y me he ido a agarrar de su pie, ahora, claro, a saludar, pie. me he agarrado así. ¿Qué año era? Cuando el primer año de gestión <coughs> de Evo Morales era. Qué genial. Yo me he agarrado ahí, de hecho no, no me, ahora sí. ...me han discriminado, ahí habla de la discriminación... ...que me han hecho hacer esto... ...y en vivo ha salido en el Canal 7... ¡Qué lindo! El, Pero el presidente, presidente la atendió... Sí, me atendió... ...ha venido una señorita y me dice... ...dale una invitación... ...para que venga a, al almuerzo... ¡Qué genial! Claro, mm. ¿no? eso es lo más importante. Sí. A, veces, a veces hay personas, ¿no? Que no, no generalmente, igual pasa con los artistas. ¿no? Sí. Los artistas son muy buenas personas, pero los que están alrededor de él, sí. los de protocolo, son los que de sí. cierto modo uh, sí. se portan totalmente mal. no sí. eh, Pero esta vida de actriz que tiene usted le ha llevado a que pueda visitar distintos lugares. Así es. La primera vez salimos con el proyecto 48 horas que habíamos ganado, Qué de genial. los 22 participantes, 13 completaron todo, la musicalización, en sí todo el cortometraje, uh -huh. de ahí 13 nomás participaron y salimos como el primer premio ganador del cortometraje sarjanian vendiendo comidita en medianoche, hicimos, trabajamos. Y nos fuimos al año siguiente, el 2018, a París. Ah, en París. ¿Cómo fue llegar a, esa, a ese país? Eh, conocer una nueva cultura, una nueva, nuevas personas. Así es. Ha sido bonito. ¿Para qué decir? No me voy a quejar de los gringos, como se dice. No Han sido buenos ¿De Los parisinos. Sí. Me han tratado bien, o sea, faltaba poco para que me carguen incluso. <risa> o oh, oh, me decían, algunos sabían latinos, sea, algunos gringuitos hablaban español. O oh, yo ayudo, yo ayudo diciendo. Mis maletas me lo llevaban todo. Fue bonito, fue lindo. lindo la premiación, hermoso. Fermo. Qué bueno, mm. qué lindo, mm. la verdad. Cómo es ver esos frutos, ¿no? Y ahora sí. decirle también a esas nuevas generaciones, porque este es el objetivo del programa, que eh, nada es fácil en la vida, pero aquí tenemos y los referentes que llegan y se sientan en esa silla para nosotros son personas que... Eh, pues an, las conocemos ya cuando están en, su, en el éxito, pero queremos que nos cuenten cómo ha sido todo ese detrás, luces, sombras. Y eso es lo que estamos sacando con usted, señora Susana, pues eh, lo importante de que sea usted un reflejo de mi audiencia para las nuevas generaciones que también a veces no se animan, ¿no? Son un poquito reacias o piensan que es inalcanzable cuando cualquiera de nosotros, si se compromete, lo logra. Nada es imposible. A veces tienen perjuicio. O oh, se van a reír de mí. Claro. O oh, qué dirá mi familia. Sí. No importa la familia. Porque no estás haciendo un trabajo de su Claro. Sino estás surgiendo. Estás surgiendo. Aquí llegas, perseveras, amas lo que haces y estás ahí, te vas a quedar ahí pero sin perder la humildad, sin, como sí. se dice, no levantarse. Claro, como dicen, que no se le suba la cabeza, eso. ¿no? Lo subo. Sí, <risa> eso. Claro, ¿no? Y más bien ser ustedes un ejemplo de cada vez mostrar eso a las generaciones, ¿no? Yo tengo muchas experiencias, he trabajado en varios medios de comunicación con, con colegas de mujeres de polleras y me decían eso, ¿no? Y mm. recuerdo mucho, ¿no? Los papás eran a veces los primeros a decir, ¿cómo tú vas a estudiar comunicación? O, ¿O por qué no ves acaso las chicas lindas? Ese estereotipo que hay, ¿no? Sí. Y ahora eh, son presentadoras a nivel nacional sí. con La Pollera y, y les tenemos mucho cariño y mucho respeto, ¿no? Por sí. todo lo que ellas también han vivido, ¿no? Así es, así es. A ver, eh, usted llegaba y yo veía el rostro y se me venía la, a la mente las escenas de la novela que todo el mundo, estoy seguro, han visto que es La Reina del Sur con Key del Castillo. ¿Cómo fue llegar a la novela? Fue algo... Mmm... Sorpresa para mí. Yeah. Como todos hacemos casting. En algún momento me dijeron, tú fácil entrarás, pues. Y me no es fácil nada. Claro. Yo, como nueva, si hay algún casting, yo me presento. Exacto. Hago la filita como todos. Qué bien, qué lindo. No, no digo, ah, yo, yo he hecho tal y me, me toca hacer el primero, no. ...como todos, incluso invito a las otras señoras que vayan... ...vamos, vamos, y... ay casting, iremos, no tengo pasaje... ...yo te voy a prestar después, ¿Qué les después me lo pagas, La ya. La motiva entonces, sí. qué bien, sí. Qué sí. Lindo. vamos, entonces ese día mmm, me llaman, hago el casting, me sacan fotos... Usted te más capa, más caperusa Porque ya, ya había hecho varios castings. Sí, entonces eh, Me dicen Ya, eh, todos a casa Se les va a llamar Tal día, entonces eh, Susi me dice ¿Vas a bajar abajo a hacer eh, Tu PCR? Bueno ya Hasta ese rato no sabía yo Claro Para qué novela, para qué serie, no sé Nunca he preguntado yo Si es que no ven mi trabajo Claro. Yo pregunto cuando ya me vuelven a llamar y me dicen para tal producción. Para, digo. Sí, para tal producción. Y recién pregunto, ¿vamos a hacer aquí en La Paz o vamos a viajar al campo o fuera claro. de ah, sí. la no. Usted va solamente y se presenta, sí, ¿no? Listo, sí. espero la llamadita. Si no, me llaman bien también, digo, porque ya va a haber otro. claro Siempre otro tengo provincia. yo esa esperanza, digo. Mañana pasa seguro, va a haber otro, y hay siempre. siempre. Siempre. Entonces, así fue. Me dice, vas a enviarme tres. Mujer uno, mujer dos, mujer tres. Uno enojada, otro así de bronca, y otro llorando. Eso me vas a hacer, me envías. Usted mi especialidad sí. es llorar en cámara, ¿sí? <risa> Entonces, bueno, le digo. Mm, sigo pensativa dónde, cómo y como siempre he recibido solita las noticias buenas, sola en la casa. Los hijos trabajando, no hay nadie, sola dando vueltas y cuando ya me entero aquí arriba, ella después, ella me miran la gente, así, ella dice que va a estar con Mackey nosotros Usted no sabía quién era qué no sabía quién ella, era qué y la Teresa quién será claro el, el, no, el nombre del de, de sí. que ya interpretaba sí entonces yo solo miraba hasta que me vuelven a llamar y vuelven a decir que prueba de vestuario prueba de maquillaje Qué lindo. vinieron a recogerme a mi casa con auto particular ya con bien. Todo. bien resguardado con mi, con mi señorita al lado que me atendía que si quería fresquito una oye estoy Como vola todo actriz. Yo volando estoy Emocionada. soñando estoy soñando claro. y, y Kate del Castillo cuando la vio que le dijo hola, por primera vez hola Sonia tú eres Sonia verdad me dice sí pero ese es el papel, el nombre. Claro, de la, mm. del, claro. De... Yo pues entonces, Sonia, sí, Sonia. Bueno, muy buena gente la chica. Buena, buena. Claro. Buena, buena. Nunca se enojó. Siempre ensayaremos, me decía. Ensayaremos ya. Está bien. ¿Exigente? No. No. Por si acaso ella tenía su doble. Bien parecida a ella También, aquí, ¿sí? que hacía los, sí, eh, sí. las otras escenas más sí, fuertes. Ya. Sí, sí. Pero era linda, claro. hermosa, bella, tranquilita, me ha guardado de la mano. ...unos tres, cuatro ensayos... ...incluso el OLECH... ...o OLECH o, o le dicen... Yeah. ...uh, las señoras me han dejado en ridículo ...ellas han corrido más fuerte que yo... ¡Ja, <risas> qué lindo! ¿Cómo es el profesionalismo, no? Y eso también hay que demostrarlo... Y, y, ...y bajo la experiencia que usted tiene, ¿no? De poder haber compartido pantalla... ...con una de las figuras más grandes del cine... ...de, la, de las telenovelas... ...porque ella inició en Televisa... Sí. ...como es el del Castillo... ...y ahora que usted esté compartiendo con ella... Una de las novelas más importantes y que ha recaudado mucho dinero a nivel internacional Vamos a estar, porque mi productora me dice, nos vamos a una pausa Pero al volver quiero que podamos conversar también un poquito más de todas esas experiencias que usted tiene Bien. Pausa y volvemos con nuestro programa referentes Está con nosotros Susana Condori, actriz boliviana Quien ha participado también recientemente en esta producción de La Reina del Sur Gracias por acompañarnos, como todos los sábados en la noche, nosotros con su programa referentes Y estamos en el sector de Tertulia, señora Susana Hemos puesto su fotografía una semana en las redes sociales y la gente va escribiendo Preguntan de todo, así que si no le gustaría responder alguna pregunta, nos tomamos un sorbito ¿Le wow. parece? Esa es la hermenéutica Pero antes, ¿por qué brindamos? Por la perseverancia, la puntualidad y eran mucho lo que hacen no siempre puede ser actor, actriz, puede ser comunicador, claro. doctor, puede ser ingeniero, panadero, chocolatero, pero que sea el mejor. Que sea el mejor en su área, ¿no? Salud. A ver, pruebe ve, señora Susana este vinito de los productores de Tarija también. Mm. Aquí apoyamos mucho a la gente y a los emprendimientos bolivianos. La primera pregunta... Dice Alejandro Rodríguez, pregunta, ¿con qué personaje que actuó usted se identifica? Más con Doña Remedios, de Picante surtir, Ya. porque ha habido de todo un poco. Ha habido, por decir, negritos, gringuitos, gays, lesbianas, Ajá. de todo un poco, pero todos son bienvenidas a mi tienda. ¡Eh! ¡Qué genial! La diversidad, ¿no? Y además en nuestro país, por eso somos Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Sin duda con las 36 naciones y todas, cada una también que le dan ese aporte y ese valor para decir somos bolivianos. A ver, señora Susana, Gabriela Llanos de la Ciudad del Alto le mando un abrazo gigante, dice, he visto el trabajo de la señora Susana, es un orgullo boliviano, Qué bien, Gabriela, gracias. Desde la Ciudad del Alto nos sentimos muy felices con ella. La pregunta es la siguiente, ¿cuál es el papel que quizá le falta hacer como actriz? No lo hice mucho eh, de madrastra, <risa> solo una vez y no me gustó, pero quisiera hacerlo. Además, como la tía un poquito sí, la mala de infancia, sí. usted ya tiene ese background, sí, ¿no? Sí, claro, sí. Claro, ¿no? Pero también eso también lleva como una lección a la gente, ¿no? Si por X o Z motivos llega un familiar a tu casa, lo mejor es darle el cariño y quererlos como hay familias, sí. ¿no? Mm. Que los, los incluyen y son como unos hijos más, ¿no? Sí. Ojalá que siga cambiando eso, si, si, si existe todavía, ¿no? Ricardo Román Ríos, desde Cochabamba, le mando un abrazo a la señora Susana, oh. dice, felicidades, un abrazo sigue adelante. La pregunta es, ¿alguna vez tuvo que actuar besando a alguna persona? sí. ¿Cómo se sintió, señora Susana? A Era ver. un beso artístico. Ah, un beso artístico. Apenas si te rozan los labios. Ah. Pero parece que te estás chapando, José. ¡Qué lindo! ¿Qué dice su esposo cuando vio la escena? Nada. ¿No dijo nada, sí? Nada, además no vio. No lo vio, a ah, mejor. Ahora se está enterando entonces que hubo ahí un chape en la película, ¿no? Un saludo también por, no, por todo eso. ¡Astro! Claro, por todas eh, esas escenas que uno tiene que hacer, ¿no? En televisión también, cuando vienen las modelos y uno está ah. conduciendo el programa, ¿no? Qué bonita la salaga y a veces las novias medio que se molestan, sí. ¿no? así que uno sí. tiene que sacar la carta, ¿no? Pero es trabajo, solamente estaba conduciendo el programa, ¿no? lo, lo mismo que usted. John Sánchez. Igual, desde la Ciudad de La Paz, gracias a John, dice, todos los sábados veo el programa referentes. Gracias, John, por acompañarnos siempre. Un abrazo y bendiciones para la familia. Pregunta, ¿tuvo muchos admiradores que la molestaban o actualmente? Actualmente. Ah, mira. Sí. ¿Tiene así su club de fans? Hay unos cuantos del exterior. Ah, qué lindo. Sí. Pero son muy caballeros y los de aquí son un poco toscos. Ah, son un poquito más así que. Atrevidos. Atrevidos. Le escriben en sus redes, en su teléfono. Por un messenger. Hola bebé. Ah, mira, vaya, qué pica. Yo le digo que bebé, vaya. Están y hablando de bebé. <risa> ah, le escriben entonces. Le así. escribo. Ya, bueno, envíeme su foto actual y su voz en audio. Quiero saber quién es. Ya. Yeah. De lo contrario, lo voy a eliminar, le digo. ¿Y, y le mandan? No me manda. Ya nadie le manda. No. <risa> ah, bu buena táctica para las señoritas que les escriben mm. ahí en las redes sociales. Mándame tu foto, tu audio y ahí sí. vamos a ver si te libiro o los... no. Sí. Entonces. <risa> ¿Y qué pasa si le mandarían? Me mandan, de mirada se ve que es buena persona. Ya. Yeah. Bien mirándole pero a veces como que te da mala espina, sin decir nada, eliminar. Eliminar. No, pues la idea es tener seguidores, ahora por lo menos en las redes sociales. No, pero son poesías muy atrevidas. Ah, claro. No. ¿no? Por favor, los fans de la señora Susana Condori, no sean atrevidos, escríbanle con el cariño, el respeto. Vamos, le daremos ya un saludo por los fans. Otra vez. Sí, otra vez. salud, salud por los fans. Tamara Landívar, desde Santa Cruz, dice, qué lindo tener una mujer boliviana que esté logrando su sueño y todo el triunfo en las películas y novelas a nivel internacional. ¿No? Eh, Tamara Landívar, la pregunta que ella dice es, ¿qué opinas de los desnudos en mujeres de polleras? ¿Cómo que no? ¿Por qué? Um, siempre la mujer de pollera ha sido recatada, un poco conservadora. Pero en estos tiempos, si a las chicas se ponen de pollera, yo creo que pueden hacerlo desnudo. Uh -huh. Sí. Corazones. A ver, vamos a la siguiente. Dice, Susana Arispe, desde Cochabamba, le manda un abrazo. Y dice, ¿de joven usted rompió corazones o le rompieron el corazón? No. Porque, digamos, en la primera salida, el primer hombre ya ya acabó. Ah, ya, fue el con sí, el único. Sí. ¿Cuántos años de casada? señora No Susana? soy casada, soy concubina. Claro. Tengo tres hijos ya mayores, cuatro nietos. ¡Wow! ¡Cuatro! No nietos. había tiempo, no había tiempo para enamorar ni para romper corazones, para nada. No. Ahora solo a los fans les rompe el corazón, ¿no? Sí. Cuando les pide la foto y el audio. Bueno, eh, ¿qué dice por acá? Pamelita DT nos manda un abrazo para el programa y dice: ¿Cuál ha sido el piropo más.? más roja la, la puso? A ¿O ver. que incomodó A ver, un poquito. ¿Recuerda? Aquí en La Paz, Bolivia, no. En Bélgica. un ¿En señor. ¿En Bélgica? Un, un señor se me acerca, me entrega una botella de yogur, tres peromotas gigantes y un corazón. Porque ya. él la había armado así. Ah, qué lindo. O sea, se, se, se rajó el señor. Sí. O sea, le puso empeño. Entonces me dice, ¿Querés casarte conmigo? ¿Mm? Me, wow. me han pescado, ¿no? Me he puesto... Solo le empezó a mirar así y ya no quería mirarlo. <risa> La puso incómoda. Sí. Pero qué lindo que de entrada ver un, un, un señor de Bélgica sí, le mira. diga, ¿querés casarte conmigo? Espe bien, sí. especial. No todas tienen esa suerte, por si acaso, <risa> de las bolivianas. Entonces yo le dije, ah, tienes que pedir permiso a mis hijos. Ya, yeah. yeah. pero te lo chequeó, lo vio como era. Estaba simpático. Era un señor bonachón, un poco gordito sí. así. Pero me parecía simpático. Claro. Sí, pero... De lo después... dejaba entonces a al a, sí. a actual o no, por el, por el de Bélgica. No, no? ah, no. muy bien. Ya me estaba haciendo... No, cómo pues... ¿Por qué las mujeres nos hacen eso? Ah, <risa> no todas. No todas, así sí. es, no todas. ¿no? No. Muy bien. Grover Camilo, le mando un abrazo gigante desde la Ciudad del Alto. Eh, dice, saludos para la familia Zaire, me encanta ver el programa. Referentes, gracias, Grover. Dice, sabemos que la señora Susana es amante de las mascotas, ¿no? ¿Qué significa las mascotas en su vida? Los mucho, animalitos. Mucho, Quizás Quizás de cuando era niña había un pedito que yo le había llamado Rintintín. Ya. Cuando murió mi abuela me quedaba con el perito. O sea, era como si me miraba y me ponía su manito, como diciéndome callate. Claro. Entonces hasta el momento tengo siempre mis peritos. Lo primero están mis peritos. Muy bien. ¿Sí? Cassandra Jiménez, desde la ciudad de La Paz igual, nos manda un abrazo gigante. Cassandra Jiménez pregunta... ¿Qué tabú quisiera romper? Hablar de sexualidad con los hijos. Ya. Es muy me, difícil. Muy Tuvo difícil. tres hijos usted. Sí, pero yo siempre les he dicho la verdad tal como vienen los niños. Por claro. ejemplo, había una época donde mi hijo, me, ma, el del medio, me preguntaba, me decía mami, ¿por qué yo no tengo bigote? Me decía, mm -hmm. ¿no? Y yo le decía, a medida que vayas creciendo, vas a tener bigotito, hijo. Y me indica, ¿no? No sé si puedo hablar en programa esto. Claro, adelante, me, adelante. Me dice, mí me he bañado con mi papá. Y en su pilín tiene bigotes. Así, <risa> así. Y eso es normal, hijito, vas a crecer. Y también vas... vas... a tener también bigotes, le decía. Y las chicas, Así. También vamos a tener. Ah, entonces mi hermanita va a crecer L también. Sí, también. Le digo. Lo ha ido normalizando entonces sí. usted, ¿no? entonces, ay, ya. mami. ya no voy a tener pena. Pero, ¿de qué pena? no Yo pensé que me va a salir ahora y ya estoy viejo. ¿sí? <risa> bueno, es la inocencia de los niños, sí. pero qué bien que usted... Mm. Eh, también en ese nivel pueda charlarlo y comentar. Sí. También hay, en muchas familias pasa eso, no que sí. a veces se obvia ciertos temas que al contrario están perjudicando sí. en, en que las nuevas generaciones puedan conocer y a veces sí. se equivocan cuando van ellos solos sí. sin una guía. no sí. La ultimita, Franco Pando. Ya que estamos hablando de, de atrevidos, esta pregunta yo le he seleccionado porque dice, yo también soy actor, soy del Beni ¿Se animaría a hacer una escena de amor con este actor? Eh, depende de qué escena. ¡Ah, bien. Mm. Puede ser escena de celos. De amor, dice. No, no especifica mm. ahí, ¿no? Mm. no sé si... No. Tendría que especificar. Escena de que amor amor se puede eh, expresar en este momento. Claro. ¿eh? Con la miradita. Claro. Decir, te quiero. Si es más picantoso, esa ya es mi cosecha, si es más picantoso, para Franco, ¿qué le dice? Tendría que verlo. Ah, <risa> escoge entonces a su coprotagonista, Susana Condori, Qué sí. Muy bien, salud, ha pasado muy bien todo el sí? sector de tertulia, sí. muy bien, salud y porque sigamos teniendo mujeres... De pollera, mujeres bolivianas de todos los departamentos triunfando y cumpliendo sus sueños. Exacto. Muy bien, nos vamos a una pausa y volvemos con mucho más de su programa Referentes, que para rápido pasa el tiempo a esta hora de la noche. Nosotros ya en la recta final continuamos con la actriz boliviana que ha participado en grandes producciones nacionales e internacionales y esta última en la Reina del Sur, Susana Condori, con nosotros. Salud. Gracias. ¡Qué linda escena! Bueno, por copyright no podemos poner un poquito más, pero ahí está usted interpretando, pero al 100%, ¿no? Así es. Ha sido el sin guión, sin asemisalio. Claro. Sí. Pero es que ese es el, eh, también el ser un buen actor, ¿no? Sí. El, el, el recibir el documento, leerlo y ya darle a usted toda la emoción y el sentimiento y que se transmite. Yo veo esa escena, he visto la película, pero... Eh, ver y hacerlo real, ¿no? Porque muchas veces, ese es el gran cuestionamiento, no sé si comparte usted conmigo, pero cuando vemos producciones bolivianas, vemos un poquito de los actores un poquito exagerados, en mm. cambio, eh, mucho más interesante es ver que sea natural, ¿no? Y que te lleven al lugar donde te están contando la historia. Exactamente. Pues, un poco así cuando <coughs> he tenido algunas discusiones con los actores. Los actores de teatro, son siempre exagerados uh -huh. y de cine somos naturales claro eso a veces no entienden es igual, dicen. no es igual es imposible que sea igual Yo tendría, si yo fuera actor de teatro eh, de esta esquina más allá al fondo todavía tendrían que escucharme lo que yo hablo Exacto. hay que a, impostar la voz mientras en el cine te ponen un micrófono ya estás lista claro. entonces esa es la diferencia sin duda, ¿no? Mm. Y bueno, además el mundo, el séptimo arte, es interesante sí. ver cómo una escena, trabajan detrás de ella muchísimas mm. personas y todo aquello. Eh, vamos a ir ahora, me dice producción por favor, al sector de bitácora, le vamos a pedir que preste atención a la pantalla, vamos a ir comentando un poquito a ver qué me dice. Vamos con el sector de bitácoras en este programa de referentes, vemos la siguiente imagen por favor, uy qué linda la, la fotografía. Es cuando tenía nueve años. ¡Nueve añitos! A sí. mi papito, que en paz descanse, me dejó esa ropita. Esa, esa ropita. Sí. ¿Qué le dice a esta niña de nueve años ahora, con todo lo que usted ha vivido, con esas luces, sombras? He salido adelante, no me he dejado, a pesar de que ha sido muy triste mi niñez, pero estoy aquí. La niña Susana está aquí. Feliz. Feliz. Muchas gracias sí. por, esas, por esas palabras. A ver, vamos, la siguiente imagen, por favor. ¿Cuántos años tenía aquí ya? Debe tener unos 35 años. Ya. Parece ¿Cuál? de menos, pero ahí, sí. súper jovencita. Sí. Es en Plaza Murillo, ¿no? Sí. porque veo sí. de fondo la asamblea. Sí, 35 años tenía. Bueno, un poco tímida Queriendo salir a la palestra Entonces esas temporadas Iba al centro de madres Donde me presentaba como payasito Ah, ha eso? hecho también sí. De payasito usted. Sí O sea, me decían, va a haber un número Tienen que presentar las señoras números No, oh, yo pensaba, ¿y qué hago? ¿Cómo? Ya, tengo pantalón grande Así ancho de payasito ya. Zapatos nomás me hice Lo claro. había aumentado con cartulina Así y lo he pintado Qué lindo. Ya estaba de payasito bailando ¿sí? O sea, qué creativa igual, ¿no? Pero ya ahí la foto, la mantita, agarrando sí, la flor sí. ¿Se considera una mujer coqueta usted? Sí Sí, sí me gusta presumir de mí, de lo que tengo, de lo que soy Qué bien mm, ¿sí? No es malo, no es malo no presumir es malo. lo que uno es sí ¿no? lo, Algunos lo toman mal porque, ah, esa mujer coqueta, ah, esa mujer, ah, que me importa <ríe> qué linda, ¿vale? ¿Qué me importa? Muy bien. Susana Condori dice ser coqueta y señala, ¿qué me importa? A ver, esta siguiente imagen. Hola, pequeñita soy yo. Oh, qué sí. linda. Ellos son mis tíos y mi prima es la de vestido. La otra señora. Ella ya... es su prima. Sí. De y los dos uh, mayores que están. Ahí el hombre y la mujer son mis papás. ¿Su prima uh, sigue viviendo? Él, ya no, no, ya no, ya, ya falleció. No. También los dos ya fallecieron, hombre y mujer. Ya fallecieron. Mm. ¿Cómo es de niño, no? ¿Uno mm. siempre...? Sí. Algo diferente me veo, pero estoy aquí. Claro. Estoy aquí. Qué linda, qué linda la cima. Mm. ¿Dónde fue esta, esta eh, fotografía? Esto fue en Calacoto. En Calacoto. Cuando mm. antes había las pilas gruesas que se daban vueltas para recibir agua. Yeah. ¿En sí. Calacoto? Sí, en Calacoto. No, yo recién he llegado hace 14 años a mm. La Paz. Yo ya mm. conocía cuando todo estaba urbanizado. Sí, sí. Pero así era Calacoto, sí. las Pampas. Sí, Pampita era, había un río, había un tubo así grande donde agua salía y la había que lavaban ropa. Ah, iban a lavar mm. ropa en Calacoto. Sí, sí. Imagínense, y ahora una zona sí. residencial. A ver, sí. vamos con la siguiente imagen, por favor. Mi hermana Jesús, que ha fallecido el año pasado. ¿Cómo se ha... llamaba usted con su hermana? Bien. Mm, ¿Qué era verdad. su hermana? Mi hermana era, era trabajadora social. Ya. Sí. Se ha enfermado de la columna, se había caído en el camino a Yunga, dice. el COVID lo agarró y se fue. Uy, sí, muchas, sí. muchos hemos perdido familiares en sí, la esta pandemia, ¿no? Sí, la más menor es él. El... Ah, mire. Sí. Con la hermana y la sonrisa sí. de usted. A sí. ver, está la siguiente imagen. ¿Quién es él? Él es mi, bobo, mi hijo. ¿Qué se llama su hijo? Martín. Martín. ¿Cuántos años tiene Martín? Ahorita tiene 28. ¿28? ¿Es él el menor? Él es menor. ¿Menorcito? Sí. ¿Los otros qué se llaman? Eh, Teddy y, Te y Karen. Karen. ¿Teddy sí. es el mayor? La Karen. Karen. ¿Cuántos años tiene Karen? Ya, sí, ella ya tiene 42 años. Ah ya. ¿Y mm. Teddy? Eh, que le sigue después de Ay, cinco ya. años. Sí. Ah, mire, mm. mire, ¿no? los hijos. Me imagino orgullosos de usted sí. de verla, mm. de ser actriz. Ahí estaba muy triste porque estaba llorando terriblemente. Mi hijo había salido recién porque su esposa lo engañó y lo metieron preso a él. Ay, qué pena. Y estaba muy triste. Hemos perdido mucho dinero, pero. Pero soluciona el tema. Sí, soluciona. Bien, sí. qué bien, qué bien. Mm. A ver, vamos a ver. Uy, ahí con las amigas. Es el cortometraje um, Wilancha. Wilancha. Sí. ¿Ellas también son actrices? Sí, actrices también. Ahí he manejado dirección de actores también. Ah, qué lindo. Sí. Ahora usted también está sí. ya enseñándoles sí. a los actores. Sí. Qué sí. genial, ¿no? Sí, así es. Sí. Bueno, ya estamos casi en la recta final eh, señora Susana Condori Para nosotros es un gusto Haberla tenido en el programa Y espero que usted se haya sentido también Tranquila, que no la hayamos puesto <ríe> Incómoda, como decía Como sus fans Pero eh, yo quisiera que usted le diga Sobre todo a la gente del área rural Porque nuestra señal de ya La televisión llega a los nueve departamentos A estas nuevas generaciones ¿no? Lo que insistíamos eh, en el programa Y en varias oportunidades ¿no? Que los sueños sí se pueden cumplir ...se pueden cumplir... ...siempre y cuando tengan perseverancia... ...y no hay... ...es que no puedo... Uh -huh. ...yo no... ...en los de mi alrededor... ...no permito que digan... ...es que no puedo... ...es que mi marido... ...es que mi guau... ...es que... él había... ...trancadera... ...no ...había, había bloqueos... ...eso no hay... ...sabes qué hora tienes que salir... ...si es lejos... ...dos horas antes... ...si es que... ...no hay dinero... ...anda a pie... Claro. Había un profe, Luis, que me decía, porque yo me había atrasado de llegar a clases, porque no es porque yo quería, sino tenía un dolor de estómago. Y no fui, no fui a clases. Al día siguiente me ha retado el profe. sí? ¿Qué ejemplo es eso? Claro. ¿Por qué no vino? Profe, le llamé, usted no me escuchó. Tenía que pedir permiso. ¿Cuándo usted no va a llegar aquí? ¿Cuándo? Fijamente me miró me hizo claro. llorar. Claro. Hasta de muerto le van a traer aquí a velarle. Usted tiene que llevar eso. Claro. Si usted no es disciplinado, ¿usted con qué cara va a decir a sus hijos que sean cumplidores? Así es. Sí, profe, gracias. Y nunca más me falté. Siempre a las reuniones, clases, ensayos. Yo estoy menos cuarto, listo para trabajar. Y así ha sido hasta el día de hoy. Qué bien, mm. me alegra mucho eso, ¿no? Ese es el mensaje que nos da Susana Condori en el programa Referentes. Y la última preguntita, por favor. ¿Qué nombre le pondría a usted si su vida fuera una película? Rufina. ¿Por qué? Porque por el nombre de mi abuelita. El nombre de su abuelita. Ella ha sido más que mi mamá. Quizás no, no es el momento de hablar, pero de mi madre no he recibido ningún cariño. Mm. Mi abuela siempre estuvo ahí para dar, darme mi recreo. Mi mami nunca me dijo hija. Más bien sacaba cara de mi pareja. Claro. Y es doloroso recordar esto, pero... Mi abuela siempre me, hasta iba a pedir limosna para darme mi recreo. Qué lindo. ¿Mm? Ese amor que tienen sí. los abuelitos, ¿no? Sí. Es muy impresionante. ...es muy... Mm. Eh, realmente los abuelitos a veces cumplen también el, pa el papel en muchas familias bolivianas mm. de papá y de mamá, ¿no? Sí, y están ahí es. para apoyarnos sí. y uno siente ese cariño, ¿no? Sí, es. Yo he sido creado igual de abuelita y, alucin y alucinante, ¿no? Sí, ¿no? Estar con la abuelita es. paseando. Todo eso. Es muy lindo. Sí. Muchas gracias señora Susana, gracias por haber compartido su experiencia, gracias por haber eh, dado ese testimonio de vida de una niña que tal vez no tuvo una infancia feliz, pero que hoy muestra todos sus frutos y todo ese triunfo en el séptimo arte. Actriz boliviana que triunfa con producciones nacionales e internacionales. Gracias por haber estado con nosotros. Bueno. Que no sea la primera vez, voy a visitar el canal. Gracias nuevamente por esta entrevista. Muchos dicen a veces, um, ¿has estudiado cine? No, no tengo estudios de cine, no tengo nada. Pero se me sale, se me nace ser actriz. No. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Susana Condori estuvo con nosotros. En el programa referente, si Dios lo permite, el próximo sábado a las 19 horas estaremos nuevamente con otras figuras a nivel nacional, representantes y referentes de la sociedad boliviana. Adiós, nos vemos. Gracias por acompañarnos.